Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la World Wide Web? La WWW. Literalmente es la telaraña del ancho del mundo. Bueno, nosotros, supongo que todos a esta altura, sabemos cómo ingresar a un sitio web y qué es lo que esperamos cuando entramos a un sitio web. De hecho, este mismo curso vos lo estás viendo a través de tu computadora en el, o en el celular, en el, a través del sitio web de EY Academy. Así que, conceptualmente, no hay mucho misterio. Pero bueno, vamos a tratar de ver un poquito más qué hay detrás de la magia. Dejando de lado una cantidad de detalles técnicos que están muy por fuera del alcance de este curso, vamos a empezar por entender que es internet, es una red que sirve para conectar otras redes. Redes, obviamente estamos hablando de redes de computadoras. Cuando hablamos de una red de computadoras, de lo que nos estamos a lo que nos estamos refiriendo es a un conjunto de computadoras que están conectadas entre sí y pueden intercambiar información entre ellas. Un conjunto que puede ser tan pequeño como dos computadoras, hoy día por ella hablaríamos genéricamente de computadora, ¿no? Cualquier dispositivo inteligente, como puede ser un celular, una tablet, lo que sea. Vamos a llamarle computadora en este contexto porque la verdad es que la diferencia no nos resulta realmente relevante lo que sí es importante es decir son dos computadoras que están conectadas a través de algún medio físico puede ser un cable puede ser inclusive wifi fi eh, lo que sea ¿no? no es importante lo que sí es importante es que tienen que tener la posibilidad de intercambiar información entre ellas después puede pasar como en, el, en la figura ...que haya muchas computadoras entre sí. Pero eso también, para simplificar un poco el, el modelo... ...vamos a quedarnos con la idea de que son dos computadoras... ...las que están conectadas e eh, intercambiando información. Cuando dos personas quieren comunicarse entre sí... ...necesitan una herramienta, un instrumento para hacerlo... ...que se llama el lenguaje. Que básicamente lo que implica son una cantidad de reglas... ...que establecen cómo una persona se dirige a la otra... ...cómo tiene que expresar sus ideas... De modo de que la persona que está del otro lado las interprete y esperablemente las interprete correctamente. En el caso de la comunicación entre computadoras hay un concepto muy similar que es el que se conoce como protocolo. Un protocolo bueno, es esto, es una serie de reglas que determinan qué computadora tiene que emitir la información, cómo emite esa información y qué tiene que hacer la otra computadora cuando la recibe y cómo debe responder. Un punto importante a entender es que esta comunicación se produce en varios niveles distintos. Pensámoslo de vuelta en el ejemplo de las personas hablando. Vos tenés un juego de cuerdas vocales que es como lo más básico, digamos, lo del más bajo nivel, que es lo que por ahí se mueven las cuerdas vocales, eso genera una vibración del aire y bueno, yo no conozco muy bien todo ese tema, pero más o menos te podrás dar una idea. Y eso produce un sonido que viaja a través del aire también hacia el oído de tu Interlocutor Y de vuelta, eso hace que el tímpano se mueva y demás Toda esa información llega al cerebro, se procesa, etc. Ahora, ¿qué pasa? Si tu interlocutor y vos hablan un idioma diferente O digamos, no, no saben hablar el mismo idioma Por más que físicamente todo eso suceda O sea, vos estás entendiendo que la otra persona está hablando Y se está queriendo comunicar con vos Si no manejas el mismo idioma La comunicación no se produce un poco lo mismo sucede con la comunicación de las computadoras. Existen protocolos lo que se conoce como de muy bajo nivel que son los responsables de lograr que la información en su modo más sencillo, o sea los bits, digamos lleguen de una computadora a la otra. Después hay otros protocolos de un poco más alto nivel que se encargan de organizar esa información verificar que efectivamente la información haya llegado correctamente y demás. Y por último, existe ya el protocolo de, de más alto nivel que vendría a ser una suerte de las reglas de la gramática digamos que si yo por ejemplo empezara a tirar palabras al azar en español por más que vos probablemente reconocerías las palabras que estás escuchando te sería muy difícil por no decir imposible entender realmente lo que yo te estoy queriendo decir para nuestro pequeño estudio vamos a hablar solamente de dos protocolos un protocolo que se llama TCP TCPIP que es el protocolo digamos así llamémosle de capa física sea el responsable de que los bytes lleguen de un lado al otro y otro protocolo sumamente importante que es el protocolo de, de capa de aplicación se llama que es http cuando hablamos de computadoras conectadas de una red de computadoras en realidad estamos hablando de dos cosas diferentes pero complementarias como decíamos hace un momento lo primero que hay que lograr es que las computadoras puedan conectarse físicamente o sea que puedan enviarse bytes de un lado al otro y que la información llegue a destino eso es como lo más básico pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es que haya aplicaciones o lo que llamamos procesos que se estén comunicando entre sí esos son los que en definitiva logran los resultados que buscamos asumiendo que tenemos una red de computadoras donde efectivamente el enlace físico está logrado ya estamos seguros de que la cosa funciona ¿Cómo sabemos si queremos transmitirle un mensaje a la computadora A o a la computadora B o más bien nosotros sabemos a quién se lo queremos transmitir pero cómo podemos estar seguros de que le llegue a esa computadora y no a las demás bien para eso existe un número que identifica cada una de las computadoras conectadas a internet que se conoce como la dirección IP la dirección IP funciona de un modo muy muy similar a como son los, los teléfonos. Cada persona que está, o cada aparato mejor dicho, que está conectado a la red telefónica tiene un número único que lo identifica. De esa manera, para poder comunicarte con otra persona, lo único que necesitas es conocer su número de teléfono. Del mismo modo, si una computadora quiere comunicarse con otra, necesita conocer el IP de su contraparte. Ahora, ¿qué sucede? La cantidad de computadoras que hay conectadas es realmente muy, muy grande. Y, sobre todo, uno muchas veces quiere conectarse con computadoras de las que, por ahí, no tenía idea de que siquiera existían. Para eso existe un servicio que es muy similar a lo que podría ser una guía telefónica online, que se llama DNS. DNS significa Domain Name Service. Domain es, son los dominios, esas Partes de la dirección de una página que terminan en .com Como por ejemplo leewayweb.com es el dominio de leeway Cada, Entonces un servidor de DNS se encarga de traducir un nombre Que se puede recordar, que un humano lo puede recordar En una dirección IP para que la computadora pueda efectivamente conectarse con la otra Una vez que conocemos la IP de la computadora a la que nos queremos conectar Tenemos que saber a qué proceso nos queremos conectar Ten en cuenta que en una computadora, hoy en día, a la vez están corriendo muchísimos procesos. Entonces no alcanza con conocer a qué computadora nos queremos conectar. Es un poco la situación que podrías pensar de un cartero que tiene que llevar una carta a un edificio de departamentos. Está muy bien, necesita conocer la dirección del edificio para poder llegar. Pero una vez que llegó, para efectivamente entregarle la carta a la persona que corresponde, necesita saber también cuál es el departamento. Eso es un poco lo mismo que sucede con los procesos en las computadoras. Cada proceso, entonces, aparte de estar identificado por en qué computadora está corriendo, tiene un número asociado que se conoce como el puerto, el puerto TCP. Simplemente es eso, es cualquier proceso que necesite conectarse a otro proceso a través de Internet, tiene que tener un puerto asociado. Acá podemos ver un ejemplo de dos computadoras que están conectadas a través de la famosa nube que es la Internet, que tienen un proceso A en la primera computadora. Comunicándose con un proceso B en la segunda computadora. Lo primero que podés notar es que las computadoras que están conectadas a través de internet. No tienen por qué ser del mismo tipo. Yo por ejemplo ahora estoy usando una, una PC. No sé si vos estás usando una Mac. O por ahí una PC de escritorio. O cualquier otro tipo de computadora. La verdad es que da lo mismo. Esa es un poco la, la magia digamos, de, de internet. O lo que ha posibilitado... Internet, la conexión entre computadoras completamente diversas, de sistemas operativos diversos y, y todo lo que sea, y la comunicación fluye. Pero bueno, volviendo al, al ejemplo, tenemos en la computadora A un proceso que está corriendo, el proceso A está corriendo en el puerto 8765. Nota que tenemos la dirección IP de la computadora que es en la 1001. La computadora B está corriendo, eh, perdón, tiene asociada la IP 19.2.2.7 y tiene un proceso que está corriendo en el puerto 4725. Simplemente al tomar la IP y el puerto podemos identificar a ese proceso dentro de todos los procesos que están corriendo en Internet. Lo mismo sucede del otro lado. Esta anotación de IP puntos puerto es simplemente el estándar que se utiliza para definir un proceso corriendo en alguna computadora dentro de la red. Una vez que las dos computadoras están conectadas entre sí, hay muchas formas de realizar estos intercambios de información. Uno bastante común es el que se conoce como el modelo cliente-servidor. En este modelo ambas computadoras, o más correctamente ambos procesos, porque en definitiva lo que se comunica son procesos. Cada proceso asume un rol. Uno es cliente, el otro es servidor. Es tal vez un poco raro este, este nombre porque en la realidad lo que sucede es que el servidor toma un rol pasivo Donde lo que hace es esperar muy pacientemente a que un cliente le solicite cosas, le haga algún pedido Y una vez que recibe ese pedido va a ser lo imposible por resolverlo lo más rápidamente posible Y devolverle a su cliente el resultado que está esperando A mí me suena más parecido por ahí a un modelo yo lo llamaría tal vez de amo y esclavo, creo que es un poco más claro, pero bueno en la nomenclatura general se le llama a este modelo cliente servidor. Dentro del modelo cliente servidor siempre estamos hablando de programas que se comunican entre sí, un programa es cliente, otro programa es servidor. Si ves el, el esquema este que te estoy mostrando, lo que tenemos es un usuario, una persona que está interactuando con su computadora, con su pc, contra un servidor, en realidad está interactuando con su propio programa, su aplicación, que es un navegador web. Del lado del servidor existe una computadora que está ejecutando un programa servidor. O sea, un programa que está diseñado especialmente para recibir y atender pedidos realizados a través de un cliente web, que generalmente se trata de un navegador. En la práctica, o digamos en casos más reales, el esquema se parece un poco más a esto. Donde lo que vemos es un servidor que atiende simultáneamente a muchos clientes distintos. Es muy importante para que esto funcione que la comunicación, digamos, de algún modo simule como que el servidor está atendiendo a un solo cliente a la vez. Es decir, es muy importante que los mensajes dirigidos a un cliente no se mezclen con los dirigidos a otro. Igualmente, toda esta complejidad ya está resuelta por el protocolo HTTP y TCP/IP y demás. O sea que vos no vas a tener que preocuparte por eso. Va a haber otras cosas de las que te vas a tener que preocupar. De TCP/IP vamos a hablar muy brevemente. Si te interesa eso, te recomiendo que busques más información sobre cómo funcionan las redes de computadoras. A nosotros lo que realmente nos va a interesar es entender bien HTTP. Entonces, empecemos por lo básico, como siempre. ¿Qué es HTTP? HTTP quiere decir Hypertext Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Simple, ¿no? ¿Qué es un hipertexto? Bueno, la verdad es que la noción de hipertexto hoy está un poco de moda, es un poquito anacrónica, digamos. Pero la idea simplemente es un, un texto, como sería el de un libro o una revista o lo, lo que sea, pero que no termina solamente en, en sí mismo sino que contiene enlaces a otros textos, lo que comúnmente llamamos links, eso es que si hace clic vas para otro lado. Eh, decía que es un poco anacrónico porque hoy día los hipertextos, las páginas web en general, eh, no solo tienen links, tienen imágenes, tienen sonidos, tienen videos, tienen un montón de interactividad mucho más fuerte. Pero para el momento en que se diseñó el protocolo HTTP, todo esto no existía y la mera noción de poder tener un texto que haga referencias, que puedan ser seguidas y navegables a otros lados, fue toda una revolución. Entonces a eso se le llamó hipertexto. Y eso la verdad es que, si bien es muy potente, tiene muchas limitaciones respecto a lo que nosotros hacemos hoy en día. Desafortunadamente el protocolo HTTP es el que tenemos, así que hay que conocerlo para poder sacarle el juego de la mejor manera posible. HTTP está clasificado como un protocolo de alto nivel. Eso quiere decir que su trabajo comienza asumiendo que todas las complejidades inherentes al transporte físico, digamos al transporte de los bytes, está resuelto. Es decir, HTTP funciona bien suponiendo cosas como que la red nunca se cae que toda la información que se envía llega de un lado al otro y demás. Esas suposiciones a veces generan ciertos, ciertos problemas, pero bueno, es así como funciona. HTTP por eso está, es un protocolo que está como digamos montado sobre TCPIP, que es el que se encarga de efectivamente hacer que, que, unas, que las cosas lleguen de un lado al otro. Pensalo de, de este modo. Es como decir, volviendo al ejemplo del, del cartero, que hay un protocolo que se encarga de que los camiones lleven todas las cartas de un lado al otro. Y hay otro protocolo que es el que implica el lenguaje en el que está escrita la carta. Si yo te envío una carta a vos, en un idioma que vos no entendés, por más que la carta te llegue a tus manos, el mensaje no llegó. Lo mismo pasa a la inversa. Si sí, la carta está escrita en un idioma que los dos hablamos, pero nada, el camión se equivoca y la, la entrega en otro lugar, tampoco llegó el mensaje. En definitiva, es para que todo funcione, todos los protocolos tienen que cumplir con su función de la manera debida. Seguramente estés familiarizado con algunos clientes web. Algunos seguramente estás usando para ver este, este mismo video. Que no son otra cosa que los navegadores como el Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera... En fin, hay una gran cantidad. También existen otros programas que sin ser estrictamente navegadores, también actúan como clientes web. Pero no son tan comunes y supongo que estos son los que realmente conoces. Pero ¿qué pasa del lado del servidor? Dijimos que los clientes web se comunican con programas, servidores web. Estos son programas justamente que están diseñados especialmente para poder responder a peticiones HTTP. Estos son algunos de los que puedes encontrarte. Vamos a ver Apache, Nginx, Lite eh, o Internet Explorer. Son todos programas hechos específicamente para poder responder a peticiones realizadas desde clientes web. Como decía, todos estos programas saben interpretar peticiones y devolver resultados utilizando el protocolo HTTP. Los servidores web, si bien pueden devolver una gran cantidad de archivos, prácticamente cualquier cosa, en la realidad, la amplia mayoría de las veces lo que devuelven es texto HTML, que es lo que da lugar a las páginas web que es un poco lo que vamos a charlar en el próximo bloque.